¿Qué tal amigos, amigas? Un saludo muy especial desde Colombia. Hoy en nuestro canal Leo Ardawins nos queremos vincular a este proceso de protestas que se están viviendo en Colombia. Y con esta imagen del billete de mil pesos que dice yo no soy un hombre, soy un pueblo. Y el pueblo es superior a sus dirigentes. Queremos dar un sentido homenaje a aquellas personas que están en las calles marchando que están en las calles protestando y exigiendo sus derechos. Porque lo que sí es cierto es que en Colombia, día a día, se violan los derechos humanos, se violan los derechos de las personas, con gran descaro, tristemente, por parte de nuestro gobierno. Hoy queremos hacer una crítica por medio de este dibujo, sin incitar al odio y sin incitar a la violencia. Simplemente tratando de hacer conciencia, hacer conciencia, hacer conciencia de por qué hoy Colombia se encuentra en este proceso, en este proceso donde hay incertidumbre, donde hay tristeza, donde hay dolor, un proceso donde vemos que se están asesinando de un bando y del otro. Y lo más triste es ver la, ne la negligencia del Estado, ver cómo el Estado opresor, ver cómo el Estado no hace nada para garantizar el derecho de las personas. Para aquellos amigos y amigas que nos ven de otros países, les cuento que Colombia lleva muchísimos años bajo el mismo régimen de corrupción. Bajo el mismo régimen de los mismos, las mismas familias han gobernado a Colombia. Y se volvió tan común que las mismas personas están cómodas con lo poco que tienen, sabiendo que hay unos pocos que tienen muchos y hay muchos que tienen poco. Hay gente que se está muriendo de hambre, niños, adultos mayores, y a eso se le suma que estamos en medio de una pandemia y que los recursos destinados para dicha pandemia se han perdido, se han embolatado. Que nuestro gobierno, lastimosamente, es un gobierno derrochador, un gobierno que ha avasallado al pueblo con gastos innecesarios. Un gobierno donde un congresista, un senador, se gana 30 o 40 veces más lo que se gana una persona que trabaja 8 horas al día y que ese salario mínimo al mes no le alcanza para cubrir los gastos básicos. El Estado hoy es un Estado que no está permitiendo el desarrollo del pueblo, solo se enriquecen, solo buscan mantener su vida opulente, con el trabajo del pueblo, por eso Colombia se ha cansado, ya estamos cansados de la corrupción, estamos cansados del mismo clientelismo, de los mismos con las mismas, mientras unos sufren otros gozan, pero lo triste es que los que sufren es todo un pueblo colombiano y que hoy está en las calles exigiendo su derecho. Derecho que en muchos casos se ha visto aplastado por las mismas fuerzas policiales y militares del Estado que con órdenes de personajes oscuros, tristemente, han salido a violentar, han salido a destruir, han salido a masacrar al pueblo que simplemente está perdiendo sus derechos, al pueblo que simplemente exige que se le garanticen unos mínimos derechos para tener una vida digna. Amigos y amigas, con este dibujo en el cual resaltamos más el rojo, porque ahorita la sangre hierve, porque ahorita la sangre se está derramando, los patriotas, los compatriotas colombianos estamos viendo que si no nos manifestamos vamos a terminar en una dictadura peor, de las que han habido en muchos países latinoamericanos, en muchos países eh, europeos, africanos. Y que hoy es la triste realidad. Somos esclavos de un Estado que nos domina con el miedo, con la censura, con el querernos callar a toda hora si nos manifestamos, si salimos a exigir. Por eso, amigos y amigas, este video quiero que, en este video quiero que quede muy claro que no somos violentos, que no queremos destruir, que no queremos dañar a nadie, que solo queremos exigir los derechos, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a una salud digna, derecho a una pensión. Que aquellas personas que han luchado, que han trabajado toda su vida para lograr una pensión, pues al final de sus días logren disfrutar algo, pero que hoy en día eso está embolatado la salud en Colombia es una de las más pésimas es un negocio para unos pocos que trabajan con ella pero para el colombiano de a pie es una tortura tener que hacer uso de un sistema de salud precario nuestra educación es una de las educaciones más más degradada de todo el mundo y aún así queremos salir adelante y queremos que los presupuestos que destina la nación cada día sean mayores y no a la guerra porque el presupuesto para la guerra en colombia es cada vez más alto mientras le reducen presupuesto a, las, a los demás derechos queremos que colombia sea un país donde sí realmente se pueda vivir feliz pero que con estas condiciones no es posible por eso amigos y amigas si no puedes salir a las calles a marchar, si no puedes eh, unirte a, a los, los convites de personas que están luchando en la calle, hazlo desde las redes. ¿sí? No nos callemos, no permitamos que el día de mañana tengamos que vivir escondidos por el miedo que tenemos a un Estado. Porque nosotros somos el pueblo, nosotros somos el Estado y el Estado tiene la fuerza. Nosotros tenemos la fuerza, pero no podemos permitir que unos pocos nos gobiernen, nos manipulen y nos callen. Vamos adelante y vamos a lograr todos, todos nuestros objetivos. Animo a todos y espero que este mensaje eh, quede grabado en ustedes. Si desean lo pueden compartir, pues yo lo voy a hacer desde mis redes sociales a manera de reflexión con todos ustedes, amigos y amigas. Nos vemos muy pronto.